Hola amigo, fiel, militante de la Legión Craniana, estamos aquí pues de y gustosos de platicar y de compartir este video con ustedes, con la buena amiga Carlita, también integrante de Cranion. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues debido a que ustedes nos pidieron a raíz del video que presentamos cómo grababa Cranion la batería en el estudio, nos pidieron que si por favor podíamos hacer otro videíto donde explicáramos cómo graba Cranion el bajo. Igual que en el video pasado no vamos a andar mucho en cuestiones muy técnicas y muy rebuscadas, nos vamos a ir rapidito con esto que dice así. Bueno, hay distintas maneras de grabar un bajo puede ser ir directamente a la consola o a la interfase o utilizando un preamplificador o utilizando el preamplificador de la consola o utilizando el preamplificador de tu interfase, etcétera ¿Cómo llegamos ahí? Pues bueno, es muy sencillo nos puedes grabar directamente en tu casa tu bajo conectándote directamente con tu cable de plug a la entrada de línea de tu interfase así de sencillo y utilizando obviamente el preamplificador de la misma Hay otra forma Si tienes un ampli como este que tenemos aquí o Uno más chiquito, no importa Obviamente pues necesitas llegar al amplificador Y del amplificador llegar a la consola o a tu interfase ¿Cómo logramos eso? Bueno, tú vas a conectar directamente tu bajo en el ampli Eso es lo que hacemos normalmente Pero existen unas cositas como estas que se llaman cajas directas Que lo que van a hacer es crear un link entre mi instrumento, mi amplificador y mi medio de captura ya sea llegar a la consola o ya sea llegar a la interfase para que yo pueda grabar por línea y escucharme en el ampli pero también puedo hacerlo de las dos maneras simultáneamente esto es, microfonía del ampli y llegar por línea de la manera en que lo hacemos aquí en, en Cranion es relativamente sencillo no estoy utilizando una caja directa porque este amplificador ya trae una salida directa del ampli que es como si tuviera una caja directa interna entonces... No voy a utilizar una caja directa, pero sí voy a utilizar la salida de este amplificador, que es la salida directa hacia la consola. Pero también tengo aquí un par de micrófonos. Me preguntaron qué micrófonos serían los ideales para grabar el bajo. Pues en realidad necesitamos micrófonos que aguanten una buena cantidad de energía. Puede ser ya sea un micrófono de condensador o un micrófono dinámico. Aquí la única, digamos, como condición por decirlo de alguna forma es que sean de diafragma grande ¿por qué? porque el bajo al igual que el bombo y que los tambores son instrumentos que emiten una cantidad importante de energía. Entonces con un diafragma pequeño pues quizá tendríamos que estar muy retirados para que no tengamos saturación. Con los micrófonos de diafragma grande obviamente resisten más la energía y pues obviamente están creados para soportar una cantidad de energía mayor. Puede ser un micrófono de condensador de diafragma grande o un micrófono dinámico de diafragma grande o un micrófono de dinámico normal. Lo ideal es... Un micrófono de diafragma grande que soporte energía y como este en el caso de este micrófono soporta una buena cantidad de energía porque es un micrófono para bombo. Además de que está diseñado obviamente para las frecuencias graves y muy graves. Si sí, tenemos aquí un, un micrófono AKG para bombo, que es el que vamos a utilizar. Sí, ese es el que vamos a utilizar para el micrófono cercano. En el caso del micrófono cercano, no hay así como una super regla. Lo que sí es que existen lugares donde podemos poner el micrófono. Existe el axis y el fuera de axis, on axis u off axis. O en, axis quiere decir, o en axis quiere decir que yo voy a estar directamente perpendicular a la bocina y en el centro y conforme me vaya moviendo ya sea hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo voy a estar sacando el micrófono de axis ¿esto qué genera? bueno, pues puede generar que yo capte diferentes tipos de armónicos y de frecuencias que vengan de la bocina eso ya dependerá de dónde lo voy a usar, dependerá del sonido que quiera lograr al final Ahora, también estoy utilizando un micrófono de condensador de diafragma grande En este caso un micrófono también muy bueno que es de Audio-Técnica Este micrófono ya no lo hacen Este es un AT4033A Este micrófono ya no, ya no lo hace Pero es un micrófono muy bueno Y hay micrófonos nuevos que sacó Audio-Técnica Que tienen casi las mismas características o las mismas características de este micrófono Este micrófono lo estoy poniendo retirado a más o menos un metro o metro y medio. O puede estar a 50 centímetros. De, depende también. Eso va a depender del sonido que quieran lograr al final. Yo en este caso. Lo tengo a más o menos un metro. Del baffle Y no lo estoy apuntando a ninguna bocina en especial. Lo estoy apuntando exactamente al centro del baffle Que aquí lo puedo ver sencillamente con un tornillito que trae ahí. Bueno yo apunto el micrófono directamente a ese lugar. Y así voy a obtener. Voy a grabar al mismo tiempo tres texturas diferentes de lo mismo que va a tocar Carlita ¿por qué? bueno pues es muy sencillo con esas tres tracks que yo voy a generar al mismo tiempo voy a poder manipular cada uno para a lo mejor por medio de filtros buscar aislar las frecuencias graves las frecuencias medias y las frecuencias más agudas que pueda generar el bajo para poder tener un mejor control un mejor control a la hora de la mezcla y algo que es muy importante lo que sí hay que cuidar mucho cuando utilizas una técnica de multimicrofoneo aunado a un sonido directo en este caso por línea este, tenemos que cuidar mucho la fase si no sabes lo que es la fase pues es cómo se va desarrollando las ondas sonoras en el tiempo cuando van simultáneamente, pero este, es una manera muy coloquial de decirlo, pero más o menos eso es es cuestión de tiempo Sí, obviamente va a llegar más rápido la señal de este micrófono y la señal directa que la señal de este micrófono Entonces el desarrollo de la onda sonora lo voy a grabar con un poquito de, de diferencia de tiempo entre cada una Entonces hay que cuidar mucho que estén en fase los tres tracks Entonces acompáñenme al otro lado del estudio para que veamos ahora cómo funciona todo esto en aquel lado Bye